Bueno, pues la verdad que ha sido un gustazo poder estar aquí en Carabanchel, que ha sido uno de los barrios donde ha habido una lucha más fuerte en defensa del derecho a la vivienda y poder venir aquí y poder hablar de las garantías constitucionales que está planteando Podemos y la, la necesidad de que la vivienda se convierta en, una, en un derecho garantizado en la Constitución y no simplemente en una declaración de intenciones y poder compartirlo con la gente del barrio, que es una gente estupenda, combativa, luchadora y solidaria. Hoy es eh, la primera vez que intervengo en un acto aquí en Madrid gracias a la invitación de los compañeros del Círculo de Madrid de Carabanchel. Entonces, el objetivo de este acto era transmitir a la gente, a todas las personas, un poco eh, la experiencia que hemos vivido en el Senado hasta ahora, ¿no? Y qué es lo que se realiza allí dentro, ¿no? Un poco apostar ¿no? por esa transparencia y, y dar esa cercanía de las instituciones. Tenemos la costumbre, ¿no? que los políticos y las instituciones actualmente están muy lejanos a nosotros y a nosotras. Y es hora de que esas instituciones aterricen en la calle y se conviertan en unas instituciones cercanas de tú a tú, donde eh, el diálogo sea recíproco. Y es importante comunicar todo lo que se hace dentro de las instituciones, claro, lógicamente. Además, eh, la ilusión de, con la que partimos se está convirtiendo cada vez más cerca en un proyecto real. Es el momento. Muchas gracias por escucharme y ¡Sí se puede! Pues Katrien Switzer es la primera mujer que corrió una maratón. ¿Y qué hizo? Se apuntó a una maratón poniendo las, las iniciales de su nombre y de esta manera consiguió un dorsal. Y se plantó en la maratón de Boston. Empezó a correr y de repente la prensa se dio cuenta de que había una mujer corriendo en la maratón y se montó un revuelo tremendo. Y entonces fue un policía corriendo intentando quitarle el dorsal y, y diciéndole sal de nuestra carrera, ¿qué haces ahí? Sal entonces ocurrió algo muy bonito, y es que el resto de corredores que tenía alrededor le cubrieron, le ayudaron y le empujaron a seguir la carrera. Que se llevaba mucho tiempo diciendo que las mujeres no podían correr una maratón. Y ella sabía que tenía que terminar esa carrera para demostrar que sí se podía, que por supuesto que se puede, que había muchas mujeres viéndolo. Y que si no lo conseguía iba a haber mucha gente que iba a decir, ves, sí, ya llevamos tiempo diciendo a las mujeres cómo van a correr una maratón y la terminó y terminó esta maratón en 4 horas 20 minutos hay que sensibilizar a la sociedad puesto que hay muchísimo desconocimiento y prejuicios además de leyes necesitamos que a las personas les salga del corazón una actitud de respeto hacia toda la diversidad ya es hora de que se conozcan Nuestras necesidades, se respeten nuestros derechos y se descubra todo el valor que podemos aportar, porque el mundo es diversidad y en ella entramos todos. Nos gusta que España sea un país de países, nos gusta que haya gente diferente, entendemos que la diversidad es riqueza. De forma que de lo que se trata es de sentarnos a hablar, de tratar de convencernos, de tratar de seducirnos y de ponernos de acuerdo en un nuevo modelo territorial. Y en ese nuevo modelo territorial... ...debería haber una Cámara de Representación Territorial. Tiene que ser una Cámara que recoja las sensibilidades de los diferentes territorios... ...y tiene que ser una Cámara que, re que recoja la naturaleza de Estado plurinacional de este país... ...y tiene que ser una Cámara, por cierto, que tenga una circunscripción... ...para el más de un millón y medio de gente que se ha ido de este país... ...desde el principio de la crisis, porque no encontraba oportunidades. Tiene que haber una circunscripción de los exiliados y de las exiliadas... ...que se han tenido que ir de este país porque no había oportunidades... ...pero que quieren volver, que son de aquí que siguen viniendo aquí siempre que pueden, que quieren volver a por oportunidades y a por trabajo y que tienen derecho a tener representación política en su país. ¿Y qué ha pasado con la deuda? Pues que estaba en el 96% del producto interior bruto al iniciar la, la legislatura y ahora está en más del 101%. O sea que después de todo el ajuste, después de todo el recorte del sector público, después de subir los impuestos, después de tanto sufrimiento, ha crecido, han disparado la deuda. Nos han querido culpabilizar por tener salarios altos. Han dicho, es que en este país se gana mucho. Negocios pequeños que han cerrado no están cerrados porque se pagaran salarios altos o porque se despidiera demasiado caro. Están cerrados porque la gente no tenía clientes. De forma que los salarios altos no solo son buenos para los trabajadores, son buenos para los pensionistas, son buenos para los autónomos, son buenos para las pymes, son buenos para reactivar la economía. Y Resulta vergonzoso ver como los consejos de administración de las empresas privatizadas se pueblan ...de miembros de los consejos de ministros y de miembros de las cámaras que aprobaron esas privatizaciones. No podemos seguir mirando una justicia que se ensaña con la pobreza y al mismo tiempo deja, deja libres por la calle a los responsables de las preferentes, a los responsables de las hipotecas basura, a los responsables del principal sufrimiento que, de los principales sufrimientos que ha tenido nuestro pueblo. Si a mitad de mandato el gobierno no cumple con el programa, que haya la posibilidad de una moción de confianza ciudadana donde se pueda revocar al gobierno que incumpla el programa y que ponga las instituciones a los servicios, al servicio de los privilegiados en contra de su pueblo. No nos podemos permitir el drama que, nos, que, que hemos vivido este año, que 45.000 estudiantes han tenido que abandonar las aulas porque no podían pagar las tasas universitarias. El derecho a la asistencia y la dependencia se tiene que convertir en un derecho humano fundamental recogido también en nuestro texto constitucional que sin la luz, el agua y el gas no se puede vivir. Y porque además creemos... Que esas, esos elementos esenciales para la vida de las personas están suponiendo un negocio fantástico para muchas empresas que vienen que son fruto de las privatizaciones de bienes públicos. Y la vivienda es un elemento esencial para la vida de las personas. Por eso decimos que ni un solo desahucio más sin alternativa habitacional en nuestro país Y es cierto que nos encontramos en un momento en el que nuestra nuestro país se encuentra en una situación de absoluta dependencia energética con el exterior. Bien, por eso hemos planteado un plan de transición energética que nos permita dos cosas. Uno, poder garantizar el acceso a la energía de nuestro país y ganar soberanía energética por medio de energías limpias. Y al mismo tiempo reactivar un sector como es el sector de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción para que se puedan volver a reincorporar al mercado de trabajo. Ha llegado la hora de que nuestro pueblo tome las instituciones. Así que adelante porque podemos.